Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional, y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. ¿Cuáles son las mejores prácticas para las madres en las empresas? Una interesante nota de Emilia Montero en el diario La Nación. En esta nota describe seis prácticas, de las, supongo yo, de las más usuales, o de las más eh, Puestas en práctica dentro de las organizaciones, como ser trabajo remoto, horarios flexibles, eh, mayor licencia por maternidad con goce de sueldo, extensión en, en los beneficios, eh, servicio reintegro por guarderías infantiles, becas para los hijos, etc. Lo interesante en esta nota es cuánto se puede mejorar el trabajo y el desempeño de las personas dentro de las organizaciones con una simple pregunta y a través de esa pregunta una reflexión y eso nos va a llevar en algún momento indefectiblemente a encontrar qué podemos mejorar y a poner en práctica una manera más efectiva para que las personas estén a gusto dentro de las organizaciones y esto también indefectiblemente va a llevar a que las organizaciones funcionen mejor entonces la pregunta es ¿qué necesitas en tu organización que cambie para mejorar? ahora me gustaría saber ¿qué te hizo pensar? ¿qué sentiste? ¿Cuál es tu reflexión?